Buenos días a todos y a todas. Desde la quinta presidencial de Olivos damos comienzo al acto de conmemoración del Bicentenario del Primerizamiento de la Bandera Argentina en las Islas Malvinas. El 6 de noviembre de 1820 fue la toma de posesión de las Islas Malvinas por parte del comandante de la Marina de Guerra Argentina, David Jewett. Jewett, Viajó durante 10 meses a bordo de la fragata La Heroína y frente a la tripulación anclada en Puerto Soledad y en nombre del gobierno de Buenos Aires, hizo por primera vez la bandera argentina en las islas, leyó una proclama y disparó una salva de 21 cañonazos. Preside este acto el señor presidente de la nación, Alberto Fernández, y participan el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, el señor ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, autoridades nacionales, y agradecemos muy especialmente la presencia de excombatientes y familiares decaídos en Malvinas. En este acto se izará la bandera argentina en la quinta presidencial de Olivos y lo mismo ocurrirá en otros ocho puntos del país. En la sede del gobierno porteño, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, acompañado por el vicejefe Diego Santilli y los legisladores, Agustín Forchieri, Claudio Ferreño y Juan Facundo del Gaiso. En la provincia de Tierra del Fuego, en la plaza Malvinas de la ciudad de Ushuaia, el gobernador Gustavo Melella y el intendente Walter Vuoto. También en Tierra del Fuego, en el monumento a Malvinas de la ciudad de Río Grande, el intendente Martín Pérez. En la explanada del puente general Manuel Belgrano de la ciudad de Corrientes, el intendente Eduardo Tazano y el ministro de Seguridad Juan José López de Simoni. En el Museo de Excombatientes de Malvinas en la localidad de Malvinas, Argentinas, el intendente Leonardo Nardini y el ministro del Interior Eduardo de Pedro. En la plaza central de la Quiaca, Jujuy, el intendente Blas Gallardo. En la Isla 25 de Mayo de la Antártida Argentina, todo el personal de la Base Carlini. Y en el Museo Malvinas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su director, el excombatiente Edgardo Esteban. A continuación, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, tomará ubicación al pie del mástil para llevar a cabo el izamiento de la bandera nacional. Así por finalizado este acto en conmemoración del bicentenario del primer izamiento de la bandera argentina en las Islas Malvinas. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por habernos acompañado. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidos una vez más a esta nueva emisión de este ciclo Soberanía y Memoria. Bueno, hoy tenemos una fecha muy, muy particular, digamos, la efeméride se explica por sí misma. Acabamos de ver imágenes de este banderazo federal que se organizó eh, de forma interministerial. Participó la Presidencia de la Nación, participó la Cancillería, la Secretaría de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el Ministerio del Interior, por supuesto, nuestro museo, y más de 100 municipios ¿sí? a nivel federal. Ahí estábamos viendo en imágenes el municipio de Malvinas, Argentinas. Estuvimos también viendo imágenes del izamiento de nuestra bandera en la Antártida, en la base de Carlini, así como también el, el izamiento de nuestra bandera en, en dos municipios claves ¿sí? de nuestro territorio nacional, que son el de Ushuaia, capital de Malvinas, ¿sí? capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida es el Atlántico Sur, por lo tanto la capital de Malvinas, así como de Río Grande, capital nacional de la Vigilia. Bueno, estamos en noviembre, ¿sí? arrancando el mes de la soberanía, es un mes clave eh, también para nuestra historia, tenemos otra fecha complementaria que es el 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, que recordamos la gesta de vuelta de obligado, y por eso es, es cotidiano ya para nosotros utilizar este mes de noviembre para realizar un montón de actividades relacionadas con soberanía, no solamente desde el museo, sino también desde todo el país. Como por ejemplo, una maratón virtual que está organizando el municipio de Río Grande que lo suele realizar todos los años. Bien, ahí estamos viendo los saludos en, digamos, en el chat de esta transmisión. Los invitamos también a pulsar el botón de compartir debajo de la transmisión para replicar y aumentar la difusión de este programa. Ahí estamos viendo los saludos desde Bulogne desde el municipio de Moreno, provincia de Buenos Aires. Siempre tenemos saludos de Ushuaia, de Río Grande, también de Paraná, Entre Ríos, de Córdoba. Así que les mandamos un saludo a todos y a todas. Y no se olviden de mandarnos de qué localidad son, porque nos jactamos siempre de ser un programa federal. También estuve viendo al principio un saludo desde Costa Rica y bueno, ahí se está sumando el de Rosario. Bien, hecha esta breve introducción voy a dar paso a dar la bienvenida a nuestro invitado, profesor de historia egresado de la Universidad de Buenos Aires, miembro eh, del área de investigación y archivo de nuestro museo, con nosotros Alejo Tolosa. Ale, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andas Juan? Bueno, gracias por, por, la, por la invitación nuevamente. Bueno, no, gracias por, por estar, nos acabamos de ver hace un ratito en el museo participando ¿no? de este banderazo federal. Y bueno, cuando estuvimos pensando de alguna manera cómo conmemorar este Bicentenario ¿no? del primer izamiento de la bandera nacional, la bandera argentina en Malvinas, de alguna manera se nos ocurrió, dado que hoy también es un día especial no solo por el Bicentenario, sino que se presentó, el Consejo Nacional de Asuntos Relativos de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, ese es el nombre completo, con esta idea ¿sí? de crear o este consejo para garantizar de que Malvinas sea una política de Estado. Y de alguna manera nos tomamos cierta licencia donde no solamente vamos a hablar de, de, del hecho histórico en sí, de, por el cual tenemos la efeméride, sino también generar esta discusión transversal de Malvinas como política de Estado. ¿no? Y cuando hablamos de Malvinas de, como política de Estado, no podemos tampoco obviar la creación de nuestro museo, de alguna manera este programa, porque siempre está en juego estas dos palabras que a veces chocan a lo largo de la historia, que es malvinización o remalvinización versus desmalvinización. Así que bueno, te paso sí. un poco la palabra a Alejo y si querés arrancamos con... con Dale, más. bueno, bueno, genial. Eh, sí. Coincido con eso que decís y me parece que, que bueno, que hoy es, la importancia del, del día de hoy, digo, o sea, eh, viene a marcar el tema Malvinas como, como una política de Estado, ¿no? Que creo que esto es algo que, que es importante, que fuimos también hoy en el, en el acto que se hizo en el, en el museo eh, que, donde se hizo la bandera, eh, una bandera enorme de 20 metros por 9 metros, y eh, hice un acto donde habló el ministro de Cultura Tristan Bauer y el director del Museo de Esteban. Y contamos con la presencia del de senador Oscar Parril y de Carlos Zanini. Eh, y creo que la verdad es que eh, lo que vino a marcar esta, este acto y, y un poco digo, otros, otras medidas de las cuales vamos a hablar ahora es volver a poner a Malvinas en el centro de escena como política de Estado. Y, y bueno, después vamos a retomar también como de la parte histórica, justamente cómo esto tiene sus bases a lo largo de, de nuestra historia, que eh, la historia de Malvinas, digo, no, no deja de ser nuestra historia, entonces eh, me parece que, que hay algo de eso que eh, implica también un ejercicio, digo, para nosotros también, eh, de, de poder pensar esa, esa soberanía como parte integrada, no o ese esa deuda pendiente como, como algo, un todo, ¿no? no solo como, como una parte. que A veces, digo, uno tiende a pensarlo como exclusivamente como una parte. Y una cuestión, digo, ahí, yo no, no, no veía recién, digo, la transmisión del video, pero habíamos hablado de ese del video en el cual Alberto hace el izamiento de la bandera, me parece que también ahí lo que, lo que marca ese, ese acto que es eh, la mirada federal. ¿no? de, de Malvinas. ¿Cómo, cómo aparece, digo, este izamiento conmemorado en La Quiaca, en Tierra del Fuego, en la Ciudad de Buenos Aires, digo, con, también este, con, con gobiernos de distintos partidos políticos, de distintas procedencias, eh, y cómo viene a poner, digo, el, el tema de nuevo en agenda. Creo que durante unos años, durante varios años, eh, quedamos como, como en, ahí como en un, en un limbo ¿no? con respecto al tema de Malvinas y, y hoy vuelve a estar en la agenda y traído también desde el, el Estado mismo. ¿no? Claro, bueno, ahí, ahí te sumo que en estos 10 años, estos últimos años, del 2010 al 2020, empezamos con el Bicentenario de la Revolución de Mayo, pasamos por el Bicentenario de la Declaración de Independencia, ahora con este doble Bicentenario, por... Por un lado el, el pase a la inmortalidad de Manuel Belgrano, el bicentenario de su pase a la inmortalidad y ahora este bicentenario del primer izamiento de nuestra bandera en, en Malvinas. Nosotros ya veníamos charlando, ya bueno, en, en varias charlas, de esta idea de que bueno el museo empezó el año belgraniano, el 27 de febrero de este año, ¿no? con el izamiento de nuestra bandera, la recuperación de la bandera argentina en el museo y de alguna manera estamos en vísperas de del cierre de este año pandémico, ¿no? que nos llevó de alguna manera a crear este, esta, este programa, este ciclo Soberanía y Memoria, con el Bicentenario de, del Primerizamiento. Y en esos últimos 10 años, de alguna manera, hubo un contraste respecto de la, la, la política exterior de, de Malvinas, que es de alguna manera la, la matriz por la cual nosotros como argentinos podemos reclamar nuestra soberanía. Es decir, tengo el recuerdo, año 2012, la Declaración de Ushuaia, digamos, ¿no? Por eso esta idea de irme echando con esta consigna de Malvinas como política de Estado. Todos los partidos políticos, por unanimidad en ambas cámaras, firmaron una declaración en, el, en febrero del año 2012, de alguna manera con un compromiso de, de garantizar eh, Malvinas como política de Estado, y se avanzó muchísimo en el plano diplomático, generando avances a nivel regional, incluso a nivel mundial logramos el apoyo de la Unión Africana, de la Federación de Rusia, de la República Popular China, todos hitos inéditos, digamos, en ¿no? la historia diplomática de nuestro país, sobre todo tener esta idea de reclamo mancomunado y unificado a nivel regional, la creación del museo, ¿sí? el billete 50 pesos, que ahora lo vamos a retomar en, en, en breve, y en el medio de estos últimos cuatro años que, que han pasado, realmente se hizo un giro de 180 grados, ¿sí? en, en esta especie de política pendular, si se quiere, pero cuando nosotros hablamos de, de grieta o, o de diferencias, quizás estamos muy cómodos a hablar de, de la grieta interna, pero el tema es que temas tan sensibles como Malvinas, donde también está en juego la política exterior de nuestro país, esas grietas o esos giros de 180 grados o esas políticas pendulares pueden tener un costo muy alto. ¿sí? Sobre todo tomando en cuenta que la política exterior se maneja a una velocidad mucho más lenta, que por ahí la, la política interna. Sí, sí. sí Y, y bueno, lo, lo raro o, o de alguna manera lo paradójico de eso es que durante estos últimos años, digo, en, digo, concretamente digo, entre el 2015 y el 2019, digo, hubo un cambio en, en esa política exterior que como vos decís en general, digo, o sea, el, los estados, eh, la política exterior no, no es algo, digo, eh, simplemente de ganar posiciones, sino que son los intereses, la, de la salvaguarda también de los intereses de, de, del pueblo, de la sociedad, del país. Eh, y creo que, que, bueno, que hoy día eso empieza, empieza a cambiar, pero durante estos, estos últimos años se hicieron algunas, algunas eh, hubo algunos hitos que marcaron un, un punto de inflexión y que me parece que es importante. Ayer, justamente, teníamos una, una actividad con la Universidad Nacional Arturo Jaureche, la Universidad de, la Universidad de Florencio Varela, eh, donde hablábamos. A mí me tocó moderar digamos esa actividad. Estuvo el director del museo, Eduardo Esteban, y, y, y el rector de la Universidad, Ernesto Villanueva. Y, y algo que se planteó y que me parece que es muy interesante es que digo, si uno piensa desde el término del, de política exterior, digo, desde el Grupo Lima hasta Venezuela, eh, sostienen que la, la, la soberanía sobre las islas eh, es invadicable, es algo, digamos, eh, donde hay consensos. Entonces, la verdad es que, digo, lo paradójico de eso, como decía hace un ratito, es que entre el 2015 y el 2019 esto parece que, que no, no fue visto así. Entonces, bueno, ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que pasó un poco en ese, en ese periodo y, y dónde nos ubica también ahora en relación a esta coyuntura? Es eh, justamente este pisamiento, esta conmemoración tiene que ver con sentar de nuevo esa, esa idea de política de Estado. Sí, ahí, ahí te sumo que bueno, lo que más se discutió fue el acuerdo firmado el martes 13, un martes 13 de septiembre de 2016, el, el famoso acuerdo Forador y Duncan, que bueno, hoy en día... Eh, en nuestra nueva línea de tiempo la actualizamos, ¿no? Cuando la, la, la remodelamos la parte exterior de la sala prólogo eh, termina hasta el 2020 entonces incluimos, digamos, ¿no? eh, estos hechos históricos recientes, estos últimos cuatro años y por primera vez ¿no? eh, en el debate presidencial del año pasado, Malvinas fue parte del debate, ¿no? Si nosotros lo comparamos con el debate presidencial del año 2015 Malvinas estuvo totalmente ausente y fue realmente novedoso ver cómo Malvinas formó parte del debate y que dentro del debate presidencial se pueda discutir, digamos, ¿no? con, con la seriedad que eso implica, la política exterior. ¿no? Y una de las cosas que nuestro actual presidente, digamos, cuando era candidato, planteó, bueno, vamos a ver y vamos a revisar la política exterior que encaraba Malvinas. ¿no? Entre otras cosas, esta idea de disolver la secretaría de Malvinas, que bueno, ya llegando el año 2020, por eso decimos, bueno, arrancamos de febrero con el... el, el la conmemoración del, del primer izamiento en, en, a nivel continental, ¿no? de, de la bandera, ¿no? en el año beguerniano, vimos que volvió la Secretaría de Malvinas y eh, no es menor que en tan solo un año ya se dictaron tres nuevas leyes, que están muy relacionadas con Malvinas. ¿sí? Eh, una de ellas, la que se votó recientemente, fue la actualización de las multas a la pesca ilegal, que no se actualizaban desde el año 98. ¿no? para tratar de alguna manera de desincentivar un flagelo para nuestra economía y para nuestra soberanía, que es la, que es la pesca ilegal. Pero también, entre otras cosas, eh, se aprobó una ley actualizando nuestro límite de la plataforma continental eh, conforme, digamos, todo este trabajo arduo de política de Estado, justamente, que, que hizo Copla en los últimos más de 20 años. Sí, sí. Bueno, y la, la, la creación también ahora del, del Consejo de, de Asesores de Malvinas, ¿no? que me parece que esto que, ha, que ha planteado también de, se ha planteado desde de la Presidencia tiene que ver con integrar a distintos sectores en este Consejo, no, en esta idea de buscar los consensos políticos y sociales sobre el tema Malvinas, eh, integrando digo, a gente de distintas procedencias, ¿no? o sea, hay, hay diputados, y representante de los tres bloques mayoritarios en, en el Congreso, digo, entonces creo que la verdad, y además de especialistas digo, en Derecho Internacional eh, y en distintos, eh, bueno, en, en distintas cuestiones, digo, relativas al tema Malvinas, eh, y me parece que es esta idea de, de buscar esos consensos, esa transversalidad, y me parece que Malvinas en eso, digo, la potencia que tiene, ¿no?, algo que hemos hablado y, y también eh, aparece reflejado, digo, en, el, en el museo, es que es prenda de unidad también en el mundo. Entonces, eso sirve como para motorizar, empujar eh, y cristalizar un poco en, en, en la esfera pública algo que, eh, digo, me parece que está siempre presente en la sociedad, ¿no? Que lo que tenemos que ahí también como, como establecer es la distinción entre lo que es la causa, por un lado, que tiene que ver con el reclamo del pueblo, con el reclamo social, digo, con la presencia de Malvinas, digo, sobre todo, digo, a partir de lo que fue el conflicto de, de 1982, digo, cómo eso ha impactado en nuestra sociedad, y, otra, pues, y otro que es, por otro lado, es la cuestión Malvinas, ¿no? que tiene que ver con el reclamo, este, más de tipo eh, jurídico eh, y vinculado, digamos, a, a, la, a la política exterior. ¿no? Ahí, bueno, estoy leyendo ahí lo, los comentarios. Bueno, mandamos un saludo eh, a Mirta Mati de la UNAG, eh, También estamos mandando saludos a la familia Fillera que nos están ahí comentando en el chat. Los invitamos, por supuesto, a, a comentar un poco esta transmisión, así se genera un ida y vuelta con el público. Pero bueno, digamos, esta, este anuncio del Consejo Nacional no es casualidad, porque es de alguna manera una respuesta a qué es lo que pasó estos cuatro años, de alguna manera tratar de evitar estos giros bruscos en la política exterior porque se necesita que Malvinas sea una política eh, de Estado a largo plazo para poder garantizar la recuperación. Así que, si les parece bien, si te parece a vos también Ale, arrancamos ya con el bloque histórico. Vamos a ver ahora un video que forma parte de nuestra muestra permanente, como disparador, eh, para arrancar ya con el, el, el bicentenario del primer izamiento de nuestra bandera nacional en Malvinas, analizada también con este eje transversal de Malvinas como política de Estado lo vemos y ya bueno. 1820, 6 de noviembre. Toma de posesión de las Islas Malvinas. Como parte del proceso de independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el coronel de la Marina Argentina David Jewitt tomó posesión de las islas en nombre del nuevo gobierno. 1824, febrero. Pablo areguatí en febrero de 1824, Pablo Orehuatí, guaraní de origen, viajó a las islas con el objetivo de conformar una compañía de cívicos, con cabos y sargentos, y fue nombrado comandante militar. 1829, 10 de junio, Comandancia Política y Militar Islas Malvinas. Las Provincias Unidas del Río de la Plata crearon la Comandancia Política y Militar Islas Malvinas y designaron a Luis Bernet como su gobernador, quien en agosto de 1831 ordenó apresar tres embarcaciones norteamericanas por pesca ilegal en la zona. El capitán de la Harriet, Davison, protestó ante el cónsul norteamericano en Buenos Aires, lo que generó una escalada de conflictos con Estados Unidos que negó toda jurisdicción argentina en las Islas Malvinas y Tierra del Fuego y convalidó una represalia 1831 Diciembre Ataque de la corbeta Lexington La corbeta norteamericana Lexington arribó a Puerto Luis y en represalia a la acción tomada por Bernet apresó a dos de sus colaboradores La población de las islas fue arrasada El Estado argentino inició gestiones de inmediato para obtener una reparación de los Estados Unidos. En los años subsiguientes, la población argentina logró restablecerse en las islas. 1833, 2 y 3 de enero, la usurpación británica. El comandante de la escuadra británica, John Onslow, llegó a las Islas Malvinas con los buques de guerra Clio y Time y ocupó el territorio por la fuerza, sembrando el terror en la población. Los británicos nunca más abandonaron el archipiélago. La República Argentina reclamó por su soberanía ante el Reino Unido de manera inmediata y no ha dejado de hacerlo hasta nuestros días. Bueno, ahí estamos viendo en imágenes el, el, el video, pedimos disculpas por el, por el problema del audio, de todas maneras lo invitamos a, a verlo en nuestro canal de YouTube del museo, está ahí, el video se llama Viajes Náuticos, lo que vimos recién fue un fragmento de ese video que ya está en nuestro canal de YouTube y forma parte de nuestra muestra permanente desde que se inauguró el museo, así que bueno, por suerte estaba subtitulado, creo que más o menos eh, se entendió. Leíes un poco, ahora sí, retomar un poco el efeméride que, que nos convoca hoy, Empezar desde la independencia, ¿no? porque siempre retomamos con, con esta idea, digamos, porque aparte el, el público se renueva, de por qué las Malvinas son argentinas. ¿no? Y Las Malvinas son argentinas, ¿no? por, desde la mera declaración de independencia, por un criterio jurídico que se llama Utiposidetis, que establece que las, los antiguos territorios virreinales pasan a ser estados independientes. ¿sí? Como Malvinas era una dependencia española, que formaba parte del Virrenato del Río de la Plata, Inmediatamente por la mera declaración de independencia, eh, las Malvinas eh, forman parte de nuestro país, como cualquier otro territorio nacional que conocemos hoy en día. Eh, al momento de la declaración de independencia, eh, el gobierno de ese entonces era el directorio, ¿sí? eh, que era un gobierno unipersonal centralizado con sede en Buenos Aires. Ahora, si yo les digo que tenemos un gobierno unipersonal centralizado con sede en Buenos Aires, naturalmente salen voces opositoras, que más o menos nos imaginamos, que son los caudillos federales. ¿sí? En esta primera década de revolución y guerra, por decirlo de alguna manera, de 1810 a 1820, los caudillos federales quienes eh, se oponían a esta forma de gobierno era Artigas en la Banda Oriental, Francisco Ramírez en Entre Ríos y Estanislao López en Santa Fe. Eh, aunque lo aceptaban de forma coyuntural, producto del contexto de guerra, los directoriales, los que eran eh, adherentes a esta forma de gobierno, no se le ocurrió una mejor idea que hacer una constitución, la de 1819, para garantizar y consolidar esta forma de gobierno a perpetuidad, a espaldas de los pueblos y es así que Entre Ríos y Santa Fe se levantan en armas, invaden Buenos Aires y disuelven el directorio en la batalla de Cepeda el primero de febrero de 1820. Digamos, Digo esta información para, para entrar un poco en, en, en contexto ¿sí? de de la previa Bien. al viaje de, de, de la heroína, que ahora lo va a comentar Ale, para entender que el momento de que llega a eh, es una situación bastante caótica de nuestro país. No es que es una situación de paz. El continente, eh, la Argentina continental, como lo llamamos hoy en día, estaba fuertemente convulsionada, no solo por la guerra de independencia a escala continental, estamos hablando de la gesta en Chile sí. y luego la gesta en, en Perú, sostener las fronteras frente a los realistas en, en el norte, no pensemos en, en Güemes, y luego la, la invasión luso-brasileña, no como le llaman los historiadores, digamos, en, en, en, en, en, en Misiones, en lo que es la Banda Oriental, y a pesar de toda esa situación tormentosa política, hoy los historiadores, el año 20 lo llaman la anarquía del año 20, para entender el nivel de convulsión, hubo unanimidad historiográfica de llamar 1820 con, con esa etiqueta, tenemos el viaje de Yiguit y plantando bandera nacional en Malvinas. Sí, sí, bueno, eh, eh, como, como dijiste, eh, me parece que es una, una buena introducción de explicar cómo es todo ese, ese recorrido entre de 1800, digamos, de, de los, los primeros gobiernos patrios, ¿no? de 1811, empieza toda esta etapa de, de organización bajo el, eh, la forma de, de, de triunviratos, y, y luego digo a partir de 1814 esta idea del directorio, ¿no? esta, esta suerte de gobierno que encabeza el directorio entre 1814 y 1820, y como vos bien decís, en febrero eso eh, se, se disuelve, no entonces se genera esta especie de, eh, podríamos llegar a decir como una especie de vacío del poder, ¿no? donde empieza a haber como una pugna y una disputa entre distintos sectores, eh, y en ese contexto ¿no? es cuando se produce el, el viaje de, de David Shewitt. Me parece que es, es interesante pensarlo porque mm, Shewitt era eh, de origen estadounidense, había, había nacido en Estados Unidos, eh, había, con, había peleado, había estado en, en la guerra contra Inglaterra en 1812, eh, al servicio de, de, de su país, y luego se presenta ante las autoridades de Buenos Aires y va a plantear este, que está a disposición de lo que se necesite ¿no? Entonces, el Chiwit va a hacer este viaje como, pero no en calidad de corsario, ¿no? Porque ahí creo que hay una cuestión que, que es interesante para pensar esto que hablábamos al principio y que, que marcábamos, que era respecto de, de, de las políticas de Estado, ¿no? o sea Shiwit, eh, en vez de, de estar representado, estar interpretado como un corsario eh, va a ser, eh, se va a hacer cargo de una expedición a bordo de una fragata que el gobierno de las Provincias Unidas va a señalar como un buque de Estado, ¿no? Le va a dar esa entidad. Como un, un buque de Estado implica ser un navío regular, no es un, un, una expedición corsaria. Y Shiwit va a llegar a Malvinas en un viaje muy accidentado, porque va a tener muchas bajas, eh, producto de, de una enfermedad ¿no? que, que va a ser el escorbuto, que, que está muy presente en, en las embarcaciones, en los viajes. Eh, y va a llegar a, a Malvinas unos días antes del 6 de, de noviembre de 1820, y él va, bueno, esto que aparece en el video, ¿no? va a ser esa salva de los 21 cañonazos, va a izar la bandera, eh, pero también, digo, va, va a llegar y va a ver la situación con la, en la cual se encuentra lo que es hoy día Bahía de anunciación digo, que es como la zona esa de marinas okay. donde él recala, eh, y va a haber digamos, una, una gran cantidad de buques pesqueros, logueros, eh, foqueros, que justamente lo que hacían era depredar los recursos naturales, digo, de ahí podemos hacer ese vínculo con lo que vos señalabas al principio respecto de como hoy día los recursos marítimos siguen siendo eh, uno de los principales ingresos de, de Malvinas, ¿no? o sea, eh, y entonces, eh, volviendo digo, a, a, lo, a lo que planteaba de, de Hewitt, él va a hacer esta proclama ¿no? y le va a entregar a estos buques una... una una carta donde él va a, a dar, digamos, aviso de su presencia en esa zona, ¿no? Como comandante eh, militar en, en la isla. Y, lo que, y te quería leer un fragmento de eso porque me parece que eh, es interesante, como lo plantea, eh, él lo que dice es, bueno, eh, fragata del estado de heroína en Puerto Soledad, noviembre 2 de, mil, 2, 2 de noviembre de 1820. Fragata del estado, ¿no? Fragata del estado de heroína. Señor, tengo el honor de informarle que he llegado a este puerto comisionado por el Supremo Gobierno de las Provincias Unidas de Sudamérica para tomar posesión de las islas en nombre del país a que éstas pertenecen por la ley natural. Al desempeñar esta misión deseo proceder con la mayor corrección y cortesía para con todas naciones amigas, uno de los objetos de mi cometido es evitar la destrucción de las fuentes de recursos necesarios para los buques de paso que en recalada forzosa arriban a las islas y hacer de modo que puedan aprovisionarse con los mínimos gastos y molestias dado que los propósitos de usted no están en pugna y en competencia con estas instituciones y en la creencia de que una entrevista personal resultará de provecho para ambos invito a usted a visitarme a bordo de mi barco donde me será grato brindarle acomodo mientras le plazca he de agradecerle a sí mismo que tenga bien en lo que esté a su alcance hacer extensiva mi invitación a cualquier otro súbdito británico que se en estas inmediaciones, tengo el honor de suscribirme, señor, su más atento y seguro servidor, David Shewitt, coronel de la Marina, de las Provincias Unidas de Sudamérica y comandante de la fregata Heroína. Me parece, primero hay como dos cuestiones importantes, una me, creo que en esta proclama es la idea de las Provincias Unidas de Sudamérica, no esta cosa de Sudamérica no como, eh, como un proyecto también. ¿No? porque hay algo ahí que tiene que ver con esta forma de gobierno, pero que también eh, tiene que ver con los intereses imperiales, sobre todo de Gran Bretaña en esa época, que apuntan a la balcanización o de, de alguna manera a la disgregación de los distintos países de, o de las distintas formas de gobierno que empiezan a darse en, en, en América. ¿no? Ahí hay un interés muy importante de que eso se, se disgregue Entonces creo que esta idea de las Provincias Unidas de Sudamérica es, es importante para pensar esa causa como también como una, una causa eh, continental. Y, y después lo otro, digo, hay, hay como, como una especie de, de, eh, de ironía, ¿no? En esto de que él plantea, bueno, le invito a usted a bordo de mi barco donde me será de grato brindarle mientras le desplasta, digo, como hay algo ahí donde él eh, demuestra que está ahí ejerciendo un poder, ¿no? Que no está, digo, simplemente de paso. Es como eh, que... Es como si estuviera diciendo, las Malvinas son argentinas y si hay alguna duda, cualquier cosa, véngame a visitar a la heroína y lo charlamos en la heroína, ¿no? Como... Es, exactamente, me parece que hay algo ahí que, que, que, que es interesante y que, que merece, digamos, como, como, como ser rescatado. Así que bueno, digo, me parece que ese esa primer o ese ejercicio de soberanía que hace Shewitt va a abrir el camino, va a allanar ese camino durante, durante la década para que vengan otros comandantes, ¿no? Otros comandantes este, militares que se van a hacer cargo, digo, el segundo, que se va a hacer cargo ahí por, por unos días, eh, después de, del relevo de Chihuic, es Guillermo Mason, que va a durar un tiempito, y después va a venir un comandante de origen guaraní, que es eh, Pablo, Pablo Arehuatí, que también eh, es, es importante porque ahí vemos, digo, el vínculo también con, con lo que sería el año, el año, el año belgraniano, porque Pablo Areguatí era una persona, fue alcalde de Mambisobí, que es una, una, localidad en, en una localidad en ese momento en lo que sería la provincia de Entre Ríos, en 1810, eh, por disposición de, de Belgrano. Y una cuestión que ya lo habíamos charlado en, la, en una charla anterior, cuando hicimos eh, esa charla sobre las banderas de Malvinas, y habíamos como hecho esa re, reconstrucción, eh, es que eh, Belgrano va a tener una participación en la, en la expedición de Xigüi. Eh, primero uno de sus sobrinos va a integrar esa expedición, va a estar a bordo de la fragata heroína, va, va a acompañar un, el, uno de los hijos de Juan José Castelli, y después eh, él va a estar al tanto, ya en, medio en su, en su lecho de muerte, porque eh, él ya estaba, digo, muy enfermo, pero pero bueno, hay una conexión ahí, me parece, que tiene que ver con, con, con este año del, eh, belgraniano y con esta efeméride este, también, ¿no? Bueno, ahí te sumo, que es un poco lo que nosotros tratamos de siempre transmitir desde el museo, que no es que nace la historia argentina y Malvinas es como un anexo. ¿sí? Eh, y también eso lo vemos en la carta de San Martín que tenemos en el museo, es decir, bueno, en la cosmovisión, si se quiere, geopolítica de nuestro país, o cómo lo concibieron, Belgrano un Güemes, un San Martín, ¿no? y, y los que vinieron después, siempre Malvinas era era estaba naturalizado, como bien lo dice ahí la, la toma de posesión de Shiwit, que Malvinas es, es un territorio argentino, no hay ninguna duda, eh, y, y siempre fue parte de esa cosmovisión, desde el vamos, desde la revolución, desde el famoso decreto del 30 de mayo de 1810, firmada por Saavedra y por Juan José Paso, y de ahí en adelante, ya desde el vamos, Malvinas es parte de, de nuestro país. Y yo te sumo lo interesante, ¿no? De que David Shewitt era estadounidense, como, como bien vos mencionaste, y que la toma de posesión la hacen los dos idiomas, ¿no? En castellano y en inglés. Porque, y ahí hay una especie de, de, de preludio, medio premonitorio, de lo que, fue, lo que iba a pasar 11 años y 13 años después, que estaba lleno de buques loberos estadounidenses y británicos. Había también una necesidad de hacer una especie de notificación que se entienda, sobre todo tomando en cuenta que estos buques que depredaban eran de estos países, ¿no? Eh, yo creo que ese también es un dato muy interesante para que nos va a servir también para entender qué es lo que pasó después. Porque ya el interés económico, llamémosle anglo-estadounidense, por ponerle un nombre, porque fueron en tándem ¿no? en Malvinas, ya está desde el comienzo. Y ya Shewitt se encontró con buques loberos, tanto estadounidenses como británicos, ¿sí? en las costas de Malvinas. Y ahí sí. sumo, eh, si te parece, acá vamos a ver en imágenes, ¿no? Que esta toma de posesión, ¿no? Y en esta idea de, de Malvinas como política de Estado, eh, no solamente nos habla de que no es que nos quedamos en la Declaración de Independencia. Inmediatamente hicimos una toma de posesión, hicimos un ejercicio de soberanía. Vos mencionaste recién Shewitt, eh, Mason y Arewatí. Y además estamos viendo acá en imágenes, ¿no? El impacto que tuvo en los medios en sí, los medios de la época, ¿no? Por supuesto, la toma de posición. Como para que no, no quede duda, estamos acá viendo eh, dos eh, periódicos de la época eh, que están en, están en internet, uno es el The Times de, de Londres y el otro es la Gaceta de Madrid, que, que replica días después lo que estaba ahí en The Times, que directamente replicaron la circular. O sea, la circular sí. esta de Shewitz llegó a Londres, llegó a Madrid. Como para que no quede duda, a nivel mundial, ¿Sí? de que las Malvinas son argentinas y, y es algo que eh, nadie discutió e, e hicimos eh, ejercicio pleno de, de soberanía. Sí. sí, y hay una cuestión, digo, como, como vos decías, digo, muy importante que tiene que ver con, con la depredación en ese momento de, de, lo, de los recursos, ¿no? O sea... Eh, Digo, ya, ya lo hemos hablado en otras charlas, pero la, la grasa digo, de, esos, de esos animales eh, servían para, para iluminar las, las principales capitales del mundo. Entonces, eh, hay un interés y hay una presencia muy fuerte de estas embarcaciones. Malvinas no deja de estar en, en, en el mapa de intereses geopolíticos desde de la época también. No, y sobre todo tomando en cuenta esta cuestión del pasaje bioceánico, ¿no? Eh, navegar en, en, en el siglo XIX eh, era muy distinto a navegar hoy en día. no, eh, Había que necesariamente hacer escalas con cierta periodicidad. Si uno, por ejemplo, zarpaba desde el puerto de Cádiz y quería ir, supongamos, no, a las Islas Galápagos de Ecuador. ¿no? Estoy tirando ahí un guiño a, a cierto viaje científico que fue a Malvinas un par de años después. Necesariamente el buque tenía que hacer escalas, ¿no? Hacía escala por ahí en Río de Janeiro, cuando se acercaba a la cuenca del Río de la Plata, podía hacer escala en Montevideo o en Buenos Aires. Y la única forma de pasar del Atlántico Sur al Pacífico Sur era por el Canal de Beagle o por el Estrecho de Magallanes. Eh, y había necesariamente, muchas veces, hacer una escala en Malvinas, previo a cruzar ese pasaje bioceánico, para luego continuar el recorrido en Valparaíso, Chile, Callao, Perú, para después ir a las Islas Galápagos a estudiar quizás las tortugas y hacer una teoría... Eh, propio de las ciencias biológicas. ¿no? Eh, y sobre todo, y esto lo, lo, se lo pudimos comentar al ex presidente Evo Morales, ¿no? que estuvo presente en el museo hace unos días, que desde la óptica británica ¿no? había esta mirada geopolítica, con esta idea de unir Australia-Nueva Zelanda con Ciudad del Cabo Sudáfrica, ¿sí? y luego su, su, sus pretensiones en dirección Oriente. ¿no? Y entre por ahí Ciudad del Cabo Sudáfrica ¿no? y, y Australia-Nueva y Zelanda, Malvinas eh, como archipiélago eh, era un punto geoestratégico totalmente funcional y, eh, y a los intereses británicos y por eso tanto en cono con, con las Islas Malvinas en, en ese momento sí y esa, esas rutas hoy día eh, si bien eh, no son las mismas se mantienen esos puentes no o sea entre lo que puede ser Malvinas Santa Elena Gibraltar Inglaterra digo hay una idea de eh, Mantener esa, esas conexiones. Sí, incluso hay, eh, el otro día lo estuve viendo en internet, hay viajes de cruceros que hacen esas rutas. Hacen Ciudad del Cabo, Santa Elena, eh, claro. por ahí Tristán de Acuña, pasan por Malvinas, digamos, ¿no? Es, esas rutas, como que incluso hoy, eh, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Eran circuitos sí. de explotación turístico comercial. Y, y, y lo que es interesante, digamos, de todo este proceso de la década de 1820, y ahora lo vamos a ver en, en pantalla, es el tratado, que esto también lo tenemos en el museo, tenemos un facsímil, el tratado de Amistad, repito la palabra amistad, amistad, comercio y navegación, celebrado entre las Provincias Unidas del Río de la Plata, así está firmado, y Su Majestad Británica, ¿no? El, en febrero de 1825. Eh, también, digamos, ¿no? como un dato histórico importante, que es que Gran Bretaña nos reconoce como un Estado independiente de España sin ningún tipo de objeción a nuestro ejercicio pleno de soberanía en ninguna parte de nuestro territorio, incluido Malvinas. Es decir, para cuando se firme este tratado, nosotros ya teníamos cinco, cinco años, o sea, nueve años de derechos sobre Malvinas y cinco años de ejercicio de plena soberanía. Sí, y, y una cuestión, digo, ahí que, que, que está, me parece que está bueno mencionar es que, volviendo digo, como a la cuestión de lo de Shewitt, de lo de cuando él hace ese, ese, ese ejercicio de soberanía digo, y, y sale publicado en los principales diarios, digo, vos mencionabas ahí eh, Times de, de, de Inglaterra, también sale digo, en, el, en el redactor de Cádiz en distintos eh, diarios del mundo, eh, no hay un reclamo, ¿no? de estas potencias en ese momento, o sea, no hay un reclamo británico, eh, digamos, es, es de público conocimiento lo que pasó con Shewitt y todo eso, digo, después, bueno, decanta en, en, en otras cosas, pero, y en, y en cuestiones más vinculadas a intereses, ¿no?, antes que a un hilo a un, a un histórico, una tradición histórica, que como a veces se presenta, desde el lado británico también el, el tema Malvinas Y bueno, y continuando un poco con este recorrido de, de soberanía, ahí ya nos vamos encontrando de a poco con la figura de Vernet. ¿no? Uh -huh. eh, a lo largo de esta década de 1820, 1825 también es un año bisagra para, para nuestra historia, porque es cuando comienza la guerra entre Argentina y Brasil, en esa disputa por la Banda Oriental, es decir, realmente la situación en el continente era caótica, Sí, año 1825 es cuando se produce la gesta de los famosos 33 orientales que, que recuperan sí. la banda oriental que se proclaman como una provincia integrante de las Provincias Unidas y de 1825 a 1828 estamos en guerra con, con Brasil ¿sí? por, por lo que fue la banda oriental y en el medio de toda esa, esa cuestión caótica ¿no? el gobierno de Buenos Aires hace concesiones de tierra a eh, Pacheco y Bernet luego Bernet ¿Sí? Que Luis, junto a su hermano Emilio, María Sáez, personajes de nuestra historia que ya estuvimos charlando, logran consolidar, a pesar de estos vaivenes en el continente, un pueblo argentino consolidado, económicamente sustentable, próspero, que hace digamos, a, a ese ejercicio de soberanía. Sí, bueno, lo, vos recién mencionabas ahí a, a Pacheco, ¿no? que va a ser este comerciante eh, que va a conseguir en 1823 las concesiones ¿no? de, de, de la explotación de, de ganado, o sea, durante las administraciones españolas de, de las islas, eh, ellos van a ir eh, generando un, un ganado cimarrón, que eh, es el que Pacheco después también va a, a usufructuar en las islas con una concesión del gobierno. ¿no? Y, y Pacheco, digo, va junto con Bernet, van a hacer eh, un intento también de, de, de asentamiento ahí en, en las islas en 1824, que es, es fallido porque digo, las condiciones, si hoy día digo, las condiciones climáticas son, son hostiles, digo, son... Eh, difíciles en ese momento, eh, aún más. Y me parece que lo interesante, digo, de esto que vos decías de Bernet, es que él se pone al hombro esa, la construcción de ese pueblo, el desarrollo, y, y se, lleva, se lleva a cabo, ¿no? O sea, eh, finalmente llegan, se asientan y tienen un pueblo eh, con división de tareas, con disti distintos... Eh, distintos sectores también, ¿no? Porque van a, van a haber eh, distintas comunidades de, de distinto origen que van a, van a estar en, en esa zona, lo que era anteriormente eh, Puerto Luis y que él va a refundar. Eh, y me parece que hay, hay algo ahí que eh, marca que la voluntad también debe de hacer un, un, un pueblo, un asentamiento de características permanentes, ¿no? Sí, eh, eh, la comunidad malvinense, por llamarlo de alguna manera, eh, la comunidad organizada malvinense de la década de 1820, si se me permite ¿no? la adjetivación, porque estaba organizada, eh, era realmente, llamémosle, pluriétnica, pluricultural, pero unidos y unidas también, eh, bajo una misma bandera, digamos, no, parte de, de esta comunidad de Malvinas era formaba parte de las liturgias, no, y ahí es donde la bandera vuelve a aparecer, Sí, como símbolo, la toma de posesión eh, del 30, de, como ya como comandancia político y militar del 30 de agosto de 1829, también se vuelve a, a celebrar con, con 21 cañonazos el, el, la bandera argentina, se festejan las, las fiestas, famosas fiestas mayas, ¿no? el 25 de mayo, también el 9 de julio, y, y sobre todo en esta composición diversa, tenemos eh, población afro, tenemos población indígena. Sí, tenemos también población europea que, digamos, en esta diversidad logran consolidar eh, nuestra soberanía en, en Malvinas. Y, y en esta idea, digamos, de los vaivenes, digamos, eh, tenemos este intento ¿no? por, por parte de Rivadavia, ¿no? en esa época, de consolidar el sistema unitario, ¿no? con otra constitución polémica, la de 1826, que inmediatamente ese poder unitario se disuelve en plena guerra del Brasil, y se vuelve a fragmentar nuestro país al igual que en 1820 en autonomías provinciales y Dorrego ¿sí? asume como gobernador de Buenos Aires, representando a las demás provincias. ¿no? Y es interesante cómo a pesar de estos vaivenes poribundos, guerra internacional con Brasil, guerra civil cruda entre unitarios y federales, Malvinas se mantuvo como, como política de Estado. ¿no? Tan, tenemos decretos... Eh, de, de Buenos Aires entre 1820-1824 y 1824, en la primera gestión de Martín Rodríguez tenemos decretos de la época de Dorrego firmados por Balcarce que era su ministro de guerra tenemos la, la creación de la Comandancia político militar por Martín Rodríguez firmada por Salvador María del Carril no un cuadro político unitario más que conocido no eh, Rosa lo llamaba Doctor Lingotes no en, en la carta de hacienda de Figueroa ¿no? esto para entendidos después busquen por qué lo llamaba Doctor Lingotes no eh, pero digo, a pesar de esta convulsión, ¿sí? guerra internacional, guerra civil al mismo tiempo, Malvinas se consolidó como política de Estado. Por eso queríamos para esta charla mechar no solamente el efeméride en sí, sino recorrerlo de forma transversal con esta idea de política de Estado, digamos, ¿eh? como el antagonismo de dos partidos nacionales, que San Martín dijo: esta, esta, esta disputa va a terminar el día que un partido aniquila al otro, ¿no? Esa era la. La visión premonitoria de San Martín con Malvinas no había discusión eh, y se pudo consolidar las, el ejercicio de soberanía nuestro en Malvinas y como política de Estado. Sí, totalmente. Eh, no, no, no, no, tendría más, más para agregar a eso. Este, pero, bueno, tenemos sí. los buques Lobero de Estados Unidos. Ahí si querés. Bueno. Eh, tenemos en esto que vos marcabas digo de, de, este, de este recorrido de esta intrusión o ¿no? de esta eh, de, de este enclave que va a ser Malvinas ¿no? en, en, en el punto más recóndito de, del sur del continente eh, en 1831 va a sufrir el ataque norteamericano ¿no? o sea eh, hay intereses eh, británicos, pero también hay que recordar que, eh, o tener presente que esto arranca también o, o con, con el bombardeo de la, de la corbeta Lexington, que estaba fondeada en, en, en el Imperio de Brasil en ese momento, y que va a ir bajando por la, por la costa, eh, por, por, digamos, por la Patagonia hasta llegar a, a, a Malvinas. Y, y en, ese, en, ese, en esa maniobra, lo que ellos van a hacer es ingresar a Malvinas y van a bombardear el pueblo de Puerto Luis. Eh, lo que es, ese, ese, ese antecedente es sobre el que después eh, va, va a suceder también, o, o va, va a allanar el camino a eh, lo que va a ser la, la usurpación definitiva por parte de Gran Bretaña, ¿no? O sea, eh, evidentemente, digo, Malvinas será un enclave muy importante para la época, como ¿no? para tener que lidiar con dos potencias, eh, las más importantes del mundo, ¿no? en, Ya en ese momento, en esa conformación, si bien Estados Unidos está en ascenso, ¿no? Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo va a estar también este, en, en la mira de los intereses imperiales? Claro, bueno, ahí claramente Estados Unidos tenía más bien un tipo de interés económico, si se quiere, digamos, ¿no? La la depredación de los lobos eh, marinos, los anfibios como lo llamaban esa época, los llamamos mamíferos marinos, no cambió la taxonomía sí. biológica, pero digamos el animal es el mismo y por el otro lado la el derecho, qué no y la caza de, de, de, de anfibios dicen no Porque claro los lo golpeaban digo los apaleaban hasta, hasta después hasta matarlos no era que los, los pescaban no como... claro sí sí sí sí e exactamente eh... Y, de, y además del interés económico estadounidense, el interés geopolítico británico. Y ahí hubo una alianza en, en, entre estos dos entre estas dos naciones, ¿no? que de alguna manera también nos va a servir para entender qué es lo que pasó en 1982. Porque no es que solamente peleamos contra las Fuerzas Armadas del Reino Unido de Gran Bretaña y nada más. Detrás de las Fuerzas Armadas Británicas, en el Teatro de Operaciones de 1982, hubo un apoyo militar, y también político por parte de los Estados Unidos. Y, y, y con esta idea de, de que Malvinas, como política de Estado, ya cuando hablamos del bombardeo de la Lexington, estamos hablando de otro gobierno, que no es el de Martín Rodríguez, sino que es el de Rosas, ¿no? Rosas, gobierno federal, es decir, pasamos de unitarios federales, federales, unitarios, ¿no? esta alternancia política muy compleja. Y mientras que Bernet estaba juzgando a estos buques loberos que estaban. los agarró infraganti, ¿no? Eh, con la pesca, entre comillas, ¿no? llamóle la pesca ilegal de la época, ¿no? la caza de estos animales, eh, Rosas nombra un, un comandante interino, Mestivier, con la idea de resguarecer Malvinas post-bombardeo estadounidense y reconstruir las islas. Es decir, no es que nos desentendimos post-bombardeo estadounidense y dijimos, bueno, ya está, no, no, no, hubo un intento de reconstruir el pueblo argentino de Malvinas y... Y en esa vulnerabilidad es que aprovecha el Reino Unido y ocupa las islas en esa transición de mando entre Rosas y Balcarce, el 3 de enero de 1833. Exactamente, sí. Eh, sí, no, me, me quedé pensando digo, con, con eso que, que planteabas con respecto a, a los intereses de Estados Unidos. Digo, hace, estos días, digo, si bien no, no, no me quiero meter en eso, ni quiero meterme en todo el desarrollo de, de las elecciones en Estados Unidos, pero digo, estaba circulando un, un video de uno de los candidatos, eh, que seguramente el otro candidato digo, tenga la misma posición también, pero eh, respecto a la, la postura en 1982 con el tema Malvinas, ¿no? eh, Estados Unidos, esto que vos decías, va, va a avalar y va a, a brindar apoyo también a... Al, al Reino Unido y ahí lo que vemos también es que en definitiva me parece eh, no se trata de, de solamente de la postura de los partidos digo se puede ser eh, republicano demócrata eh, radical peronista digo pero en definitiva tiene que ver con una política de Estado hay, hay algo que tiene que ver con los intereses del país y eso es creo que es lo que marca cómo este, malvinas queda en esa encrucijada no y, y de eso es donde eh, hoy día eh, creo que como política de Estado, por, por parte del, del Estado Nacional, en esta nueva etapa, en este nuevo avance de, de, de malvinización o de remalvinización, eh, vuelve como a estar en, en, en escena, ¿no? Ahí te sumo, vos mencionaste el, la postura de un candidato en relación a Malvinas, apoyando sí. al Reino Unido en pleno Conflicto del 82. Te sumo un dato del otro candidato para, para ver, digamos, ¿no? que realmente hay políticas de Estado que trascienden los partidos, que es que cuando el, el, el actual presidente, digamos ¿no? en ejercicio, asume digamos, su presidencia en 2016, entra al Salón Oval y había quedado un busto de Martin Luther King, del presidente anterior, y lo primero que hizo fue sacar el busto de Martin Luther King y poner el de Winston Churchill. Es decir... Uno podría decir, ¿no? Uno es presidente de una nación, uno querría tener por ahí un busto de un prócer propio, ¿no? Podría haber puesto el busto de Washington, no sé, de Jefferson, de Andrew Jackson, de Lincoln, por tirar nombres al azar. Y no, sin embargo, en el despacho del actual presidente, todavía en ejercicio en Estados Unidos, tiene un busto de Winston Churchill, ¿no? Como para de alguna manera, es un gesto, de decir, bueno, este matrimonio geopolítico estratégico entre los Estados Unidos y el Reino Unido. Y, y bueno, y si te parece sí. ahora, perdón, no sé si querías decir algo. No, no, eso, eh, me parece que esto que parece a veces como tan simbólico, tan abstracto, o que, o que digo, uno eh, es solo una cuestión más de, de, de un sector digo, que, que está pensando en el tema o algo, en realidad eh, se traduce en políticas concretas y, se, y en intereses concretos, ¿no? Ese, ese simbolismo digo, representa eso, un interés. Que, que se corporiza o, o se termina encarnando en la voluntad de un presidente igual, pero responde como a otro entramado también de, de intereses ¿no? Bien, exactamente. Y, y bueno, ya un poco consumada la, la ocupación británica, eh, tenemos el reclamo de soberanía, ¿no? Y ahí vamos a poner en imágenes, ¿no? Para también mechar con esta idea de política de Estado, tenemos el reverso del billete 50 pesos de Malvinas, que tanto nos gusta, donde tenemos una imagen de, del gaucho Rivero, ¿no? con, con la bandera argentina. Y cuando hablamos de reclamo de soberanía, lo hablamos, si se quiere, en dos dimensiones. ¿no? Esta sería la dimensión popular, ¿no? y también, de alguna manera, hablar de la bandera argentina en Malvinas, tenemos eh, la revuelta del gaucho Rivero. No sé, sea, Ale, si querés acotar un poco y contar un poco cómo fue esa revuelta. Bueno, eh, en realidad, eh, el Ocho Rivero, cuando se produce el, la, la llegada de la usurpación inglesa, como pues, marcabas ahí en, en enero de, de 1833, eh, parte de, de la población, digamos, que estaba en, en Puerto Luis, eh, va a volver ¿no? a, a bordo de una goleta, que es la boleta Sarandí, eh, por el que entonces era comandante eh, en, en Malvinas que era eh, José María Pinedo, ¿no? él va a, una vez que se produce el desembarco de los ingleses, no va a enfrentarse ni, ni va a generar este, ningún, ningún tipo de altercado, eh, sino que va a subir a esa población a, a, a bordo de la boleta y van a volver a, a Buenos Aires, y hay un grupo, digo, de, de trabajadores, digo, de gauchos que estaban en esa, en, en Puerto Luis, que eh, lo va a sentir como, como una, una afrenta y, y va eh, a bajar la bandera británica y va a ser la, la bandera nacional, ¿no? Y creo que eso, en esta cosa también de, de, del simbolismo, representa, esta, creo que hay que representa algo, ¿no? De, de, de lo que pasa también a veces en nuestro país, ¿no? Hay un sector que, eh, en un punto, digo como, se va y se retira, pero queda, digo, siempre hay ahí algo que, hay una resistencia, algo que... Y bueno, el gaucho Rivero, digo, lo que va a hacer es, es, es eso, es el símbolo de esa resistencia frente a la ocupación británica. Al gaucho lo van a apresar, obviamente, lo van a, a llevar a, a ser enjuiciado en, en Inglaterra, eh, y, y en Inglaterra lo van a terminar este, se va lo van a, a absolver porque eh, no... no entienden que no hay, un, no hay un, un castigo que le pueda dar la, la justicia británica, ¿no? o sea, que no, no, tiene, este, no tiene capacidad de, de, de definir ni de decidir por el territorio de, de Malvinas, que es un territorio ajeno, en definitiva. Y eso también marca un antecedente de, de soberanía importante, ¿no? no y Es muy interesante esto que mencionás, ¿no? De, de la cuestión de que un peón rural, digamos, ¿no? como era el gaucho Rivero, que además se levanta en armas con, con indios charrúas, ¿no? ¿Cómo parece ser que hay un hilo conductor en el largo plazo en esta historia que desde 1806, ¿no? Desde las invasiones inglesas en el río de la Plata, ¿no? Porque esta sería, la de Malvinas, la tercera invasión inglesa en el Atlántico Sur, pero es la tercera en, en nuestra historia. Eh, como siempre, los sectores populares, como lo llaman los historiadores hoy en día, están en primera línea y hay un sí. ímpetu de defensa de soberanía muy fuerte, ¿no? desde 1806 1807, 1810, digamos, revolución, hasta en este episodio del gaucho-rivero, el 26 de agosto, a meses de la, de la ocupación británica en, en 1833. Y, y bueno, ahí sumamos el reclamo formal, si se quiere, diplomático. Ahí estamos viendo en imágenes eh, un retrato de Manuel Moreno, ¿no? el hermano de Mariano Moreno, quien era embajador argentino ante el Reino Unido, esta ocupación pasó durante el gobierno de Balcarce y él inmediatamente toma cartas en el asunto, ¿no? en este reclamo diplomático, estuvo rápido de reflejos y fue el embajador argentino ante el Reino Unido en el gobierno de Balcarce, ¿sí? 1833-1834, en los gobiernos interinos de Manuel Vicente Massa, Juan José Viamonte, y cuando asume Rosa su segundo mandato, de 1835 hasta 1852, mantuvo en el rol de embajador argentino del Reino Unido, a Manuel Moreno. ¿sí? Y él fue de alguna manera quien se encargó de sentar las bases del reclamo de soberanía. Estuvo casi 20 años a cargo de la embajada argentina del Reino Unido, reclamando tenazmente y de alguna manera eh, sostener el pliego de un embajador durante mucho tiempo tomando en cuenta lo, lo, lo que estaba en juego, que era ni más ni menos que la soberanía de Malvinas, sentó de alguna manera las bases de entender a Malvinas y el reclamo de Malvinas, y no solo el ejercicio de soberanía de Malvinas de 1820 a 1833, sino el reclamo de soberanía como algo indeclinable, algo que forma parte, digamos, de, de, de, de nuestra identidad y de nuestra historia, y también como una política de Estado en, en el largo plazo. Sí. Sí, y eso que vos decís, digo, cómo, cómo quizás eh, sectores que tienen como distintas visiones políticas o están, digamos, en, ubicados en, en distintos eh, sectores de ese espectro político, eh, van sentando esas bases de, de, de Malvinas como política de Estado, ¿no? O sea, yo pensaba, digo, cuando vos hablabas recién, pensaba, por ejemplo, en, en la labor de Paul Broussac ya para fines de, del siglo XIX, pero que es también digo, un, un intelectual de neto corte liberal, ¿no? pero que él lo que va a hacer es un estudio muy importante que después va a ser retomado también por Alfredo Palacios en su, en, en, digamos, en su labor más parlamentaria y, eh, sobre la historia y, y, los, y los derechos históricos sobre Malvinas, ¿no? Y, y eso creo que es, eh, parecen cosas que no, no son tan importantes, pero que van eh, generando, van como, como le ponen como, como una especie de, van amalgamando todos esos reclamos y esos distintos puntos de vista. Y, y por eso yo creo que refuerza esta idea también como de la unidad nacional, de Malvinas como una causa de unidad. ¿no? Sí, y eso, digamos, esa, digamos, cuando pensamos en Malvinas, necesariamente tenemos que pensar en largo plazo, ¿no? Manuel Moreno arranca el reclamo inmediatamente, ¿no? 1833, 1834, eh, para sentar esas bases que fueron fundamentales y que siguieron en largo plazo a lo largo del siglo XX también, ¿no? digamos, esas bases de 1833 fue lo que permitió de alguna manera, década del 40, el ingreso ante las Naciones Unidas, plantear las reservas de soberanía, década del 60, obtener la resolución 2065, ¿no? que que es nuestra resolución madre de reclamo de soberanía, por el cual establece que Malvinas tiene un estatus colonial a descolonizarse. Eh, también sí. lo, lo que se logró en la década del 70, ¿no? esta propuesta de administración conjunta eh, para recuperar de alguna manera Malvinas, y que es de alguna manera, si agarramos el espectro amplio, no solo en lo ideológico, digamos, ¿no? o en lo partidario, sino también en, en la historia larga, digamos, de nuestro país, es de alguna manera el camino a seguir y es el camino de alguna manera que estamos tratando de sostener a lo largo de este año con, con estas leyes que, que de alguna manera mencionamos al principio, con la creación del museo, eh, conmemorándolo hoy, por decirlo de alguna manera, en, en este bicentenario del, del primerizamiento de nuestra bandera en, en Malvinas Así que bueno, ahora te dejo la palabra, no sé si querés hacer un cierre o algún comentario final. No, eso, me parece muy importante, digo, lo que, lo que se llevó a cabo hoy, digo, o sea, fue eh, más allá del acto de Olivos, digo, es algo que es, se replicó en distintos puntos del país y, y que, bueno, que en este momento, digo, también de tanta fragilidad, de tanto, lo que demuestra, creo, también la, la pandemia o, o, o el coronavirus o el virus, digo, es que eh, no, que digo de esto se sale con, también con políticas de Estado, con presencia del Estado, ¿no? No es el mercado, no, no son, digamos, eh, simplemente la voluntad de, de un presidente, el, el cual, digamos, genera la protección o lo, la defensa de los intereses de, de, de los argentinos. Entonces creo que lo de hoy es muy importante, digo, es muy importante también que, que hayan Alberto haya sentado en este momento esta, esta base para pensar Malvinas también en este día de algo plural, abierto, algo que busque también en este momento de tanta fragilidad eh, y en, en inestabilidad eh, que sea abordado y que todos los sectores también tengan representación, porque Malvinas me parece que tiene esa potencia de, de transformarse en prenda unidad, de unidad, en prenda de unidad nacional y en prenda de unidad también eh, a nivel regional y continental. Bueno, nos quedamos con, con esa frase, ¿no? Malvinas como, como prenda y motivo de unidad a nivel nacional, digamos que tanto siempre a veces hablamos, o nos hacen hablar ¿no? de la grieta, de las divisiones, ¿no? Eh, pero sin embargo, eh, Malvinas requiere de, de esa unidad necesaria, es una condición necesaria para poder recuperarlas, y como bien dijiste, también es, es un motivo de unidad a nivel continental. No, no, no, no fue casualidad que el expresidente de Bolivia haya visitado nuestro museo, no es casualidad que a lo largo de estos seis años de la creación del museo hayan venido muchas delegaciones de embajadas, eh, con lo cual tenemos eh, a nivel nacional muy buenos vínculos de política exterior y que han querido, eh, digamos, eh, sí, de alguna manera introducirse en, en la cuestión Malvinas, cómo despierta pasiones, no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional y de alguna manera seguir este camino de malvinización, de remalvinización, con las consignas propias de nuestro museo, paz, memoria y soberanía, en esta malvinización también nacional, pero por otro lado también internacional, para que algún día eh, nuestra querida bandera vuelva a flamear, eh, como corresponde, en nuestro suelo patrio, en toda su extensión, por supuesto, incluido en nuestras islas Malvinas. Así que por mi parte me despido, Alejo te saludo, muchísimas gracias por, por tu presencia en el programa, Gracias a vos. Eh, fue muy elocuente tu, tu, tu participación, la verdad que es muy interesante la, la, la charla de hoy, creo que ahí estoy viendo ahí un poco lo, los saludos, así que bueno, por parte nuestra, si te parece, nos vamos despidiendo, y Dale. nos esperamos el, el viernes que viene por una nueva emisión de este ciclo de Soberanía y Memoria. Hasta luego.